¡Apretamos! ¡Vamos! ¡Nuestra! ¡Buena! ¡Buena! Apretamos, subimos, subimos bien, sigue miki sigue, sigue, sigue. ¡Sigue! ¡Apoyando! ¡Fuera! Eso es. ¡Fácil! ¡Bien! Muy bien. ¡Ah, allí, aquí, allí, aquí, allí! Aquí. ¡Bien, Nacho, bien! Capitán! ¡El placaje abajo! El placaje abajo. ¡Atentos! ¡Atentos! Es vuestra anglia. Bien, muy bien Vengo, Dos, es? ¿Es muy Help, no bien. Vamos, vamos a ver vamos uh, a ver vamos a ver vamos no, a a perro! vamos ¡Vale! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! hay uno.